Hola, buenas, soy Sandra Mingue, soy diputada de Podemos y estamos aquí para hacer un balance de, de estos dos años. Si me he de quedar con algún momento especial de estos dos años, me quedo con el momento resistiréis. Fui a visitar un cole, el cole de Benavites, y estos niños en el, en el cole, que es un CRA, es un cole muy pequeñito, se llevan a cabo un proyecto para ayudar a los niños que tienen cáncer a que la quimio pase más rápido, porque como dicen, la quimio jugando eh, se pasa volando. Entonces estaban recaudando dinero para, para comprar videoconsolas, tablets y máquinas en general, para que, pues eso, pues que se les pase mucho más rápido ese momento a mí se me ocurrió una cosa muy bonita y traje el proyecto al Scorch eh venden pulseritas por un euro y hice que comprasen todos los diputados los 99 más los trabajadores del Scorch, eh, pulseritas eh, y en un pleno además hicimos carteles, me pasaron carteles el, el cole y, y nos hicimos todos juntos una, una foto apoyando dando apoyo, el presidente, Ultra, todo el mundo, los consellers, todos los diputados hicimos tweets apoyando, la, apoyando el proyecto para que recaudasen para que recaudasen dinero y la gente pudiera, pudiera aportar, recaudaron muchísimo dinero, salieron en los medios de comunicación y para mí es un auténtico orgullo poder ser el instrumento y la herramienta que dé voz y que dé visibilidad a, a estos colectivos que hacen cosas tan importantes y tan bonitas y más viniendo del mundo de la educación y de los niños como la que os acabo, de, os acabo de explicar. Para mí es un verdadero, verdadero placer. Y si me he de quedar con algo, me quedo con eso y creo que eso debe ser lo que debemos seguir haciendo estos. Estos dos años debemos seguir más en contacto con la calle, salir, eh, hablar con las asociaciones y hacer que las instituciones, que el Scores Valencianes, que es la casa de todos los valencianos y las valencianas, las tomen como suyas porque hasta ahora creo que, que ha faltado un poquito de eso y creo que es un buen momento, aún no llegamos tarde, para, para seguir haciéndolo o empezar a hacerlo más. Muchas gracias y nos quedan dos años por delante en el que vamos a conseguir muchas cosas.